Ya sabemos que de alguna forma los móviles integran una amalgama interesante de funciones que los convierten en aparatos inmensamente completos para las intercomunicaciones y las telecomunicaciones. Sin embargo, hay tres elementos, tres accesorios que quizá vienen heredados de, de la realización tradicional, pero que son ideales para trabajar con el móvil. Los primeros son los micrófonos. Un micrófono externo podría parecer una inversión innecesaria cuando hablamos de periodismo móvil, dado que los celulares ya tienen por sí mismos unos micrófonos. Sin embargo, esos micrófonos internos de los celulares no son iguales a los micrófonos que podemos comprar. Un micrófono externo tiene muchas ventajas, entre ellas la versatilidad, la posibilidad de utilizarlo junto a otros accesorios, la mejora de la calidad y generalmente la posibilidad de aislar mucho mejor el ruido externo. Otro accesorio es un trípode o monópodo. La posibilidad de mantener una toma estable puede significar en muchas ocasiones la diferencia entre un trabajo profesional y un trabajo amateur. Un trípode y un o monópodo o monopié. Son iguales a una toma estable. Y una toma estable es una muestra de calidad y una muestra de profesionalismo en muchísimos casos. Especialmente cuando hacemos periodismo. Y por último, los lentes o el gimbal. Son cosas que mejoran efectivamente la calidad de la presentación. El gimbal es un estabilizador que si bien no es necesario, te puede ayudar por lo menos a llevar el celular o el equipo el dispositivo móvil en la mano, grabar lo que está sucediendo y grabarlo de una forma estable, que parezca como si como si estuviese en una superficie o estuviese siendo manejado por un operador experto. Y los lentes son cada vez menos necesarios. Puesto que puesto a que ahora los celulares tienen una amalgama de cámaras en las cuales tienen cámara telefoto, cámara gran angular, cámara normal, tienen hasta 4, 5, 6 cámaras, todas con en condiciones diferentes, que quizás hacen que sea menos necesario. Entonces, quizá esta recomendación de lentes, que son lentes externos que se le pueden pegar al celular, que funcionan muy bien con celulares viejos, puede ir de la mano de escoger de, con la idea de escoger celulares con muy buenas cámaras. Centrarnos en las cámaras antes de escoger celulares. En ese aspecto, yo tengo dos recomendaciones que no se salen totalmente de los rangos de precio más altos. Una es el famoso iPhone ese celular potente, bastante económico, de hecho. No solo potente, vamos a ver por acá. Vamos a movernos para no tapar la pantalla. Celular no solamente potente, sino bastante económico para la potencia que tiene y para la calidad de la cámara que tiene. Y el otro es el Pixel 4a de Google. Ambos celulares tienen cámaras excepcionales, ambos celulares tienen unos precios bastante decentes para la calidad de celulares que son y son recomendaciones que puedo hacer dentro del mercado colombiano. Si tienen forma de conseguirlos, yo les recomendaría buscar en China. Desde China se pueden importar legalmente celulares a muy bajo costo y de muy buena calidad. Sin embargo, hay que tener mucho ojo con los vendedores. AliExpress es probablemente el mejor canal para comprar celulares a estas alturas. Y esta es la recomendación en general de accesorios para hacer periodismo móvil.